Magnesio. Es un suplemento adecuado si sufres colon irritable con estreñimiento y no será adecuado para el intestino irritable con diarrea, ya que es un laxante suave. En el canal tienes varios videos del cloruro de magnesio Salud con Mari, cómo prepararlo y consumirlo, que te podrán ayudar también. Es muy bueno que veas a cuántos problemas de salud puede ayudar el agregar a tu vida este mineral tan importante para estar vivo. Aloe Vera. Es un poderoso remedio natural para reducir la inflamación. Tiene propiedades antiinflamatorias por lo que cuando entra en contacto con el intestino reduce la inflamación y evita las contracciones que producen dolor. Para notar sus beneficios hay que tomar dos cucharadas de gel de aloe vera al día durante una semana. Infusión de menta Es un remedio efectivo contra el colon irritable. Tiene propiedades relajantes para el intestino gracias al mentol que relaja las paredes del mismo y disminuye su contracción muscular. Se pueden tomar dos infusiones al día o consumir en cápsulas de aceite de menta según indicaciones del envase. Infusión de manzanilla Tiene propiedades antiinflamatorias, relajantes y antiespasmódicas, lo que ayuda a reducir los espasmos, el dolor y la inflamación. Para aprovechar sus propiedades se deben tomar dos infusiones al día. En el canal te dejo el video de los beneficios de la manzanilla de salud con Mari. Tomillo o valeriana tienen propiedades antiespasmódicas también, que te ayudarán, como te dije, con el dolor y los espasmos. Consume dos tazas diarias de cualquiera de ellas. Lino o linaza. Para poder aprovechar las bondades de estas semillas es vital que la pongas a remojar en agua toda la noche y que a la mañana siguiente cueles y bebas en ayunas diariamente. Comenzarás el día sin tanto malestar o dolor. Ahora, ¿qué es el síndrome del colon irritable? Es un molesto trastorno intestinal que afecta a muchas personas? Es una patología en la que existe dolor abdominal o disfunciones del tránsito intestinal. También se le denomina colitis nerviosa o colon espástico, como ya te dije. Ahora, ¿cuáles son sus causas? Se suele considerar a los factores psicológicos como sus mayores desencadenantes, como el estrés, la angustia, la ansiedad o el nerviosismo. También podría deberse a otras causas que pueden ser de tipo hormonal o genético, como gastroenteritis o intolerancias alimentarias y cuáles son sus síntomas ansiedad angustia depresión mucho estrés dolor abdominal estreñimiento diarrea o alternancia de ambos entre algunas recomendaciones debes masticar muy bien la comida y comer despacio respetar un horario fijo de esta en la medida de lo posible llevar a cabo actividades físicas habituales no usar laxantes en casos de estreñimiento puedes consumir sin problemas tubérculos como la patata la yuca o la zanahoria o de ciertas verduras por ejemplo como la chicoria, la calabaza, la endivia y el tomate. Añada a tus comidas no cucharadas de aceite crudo de oliva extra virgen o de coco extra virgen. Consume un buen probiótico como yogur que te ayudará mucho a diario. Evita las bebidas gaseosas. Evita alimentos como col, coliflor, granos y otras legumbres que produzcan flatulencias y pesadez. Procura no consumir bollería, especias, condimentos, alcohol, derivados, lácteos, etc. Elimina todo tipo de harinas procesadas y con gluten como harina integral, pan, pasta, etc. Potenciar el consumo de fibra soluble en forma de gomas, pectinas y mucílagos en la dieta, aunque también se recomienda tomar diariamente suplementos alimentarios de este tipo de fibra. Evitar los alimentos ricos en grasas trans como alimentos procesados, envasados, enlatados, frituras, etc las frutas cítricas sobre todo la naranja y en estos casos las espinacas para menguar y neutralizar el efecto laxante producido por las sales biliares en el colon. Beber suficiente suero al día es muy importante garantizar la hidratación cuando hay descomposición o diarreas. Puede ser difícil imaginarse vivir sin el ajo o las cebollas pues le dan un excelente sabor a muchos guisos y son superalimentos, pero si las verduras del género Allium que además del ajo y la cebolla incluyen el puerro o poro y cebolletas, ponen a arder tu sistema digestivo y te dan los brotes del colon irritable, vas a tener que encontrar algunos condimentos alternativos más suaves. Considera la posibilidad de condimentar tus platos con ingredientes como hierbas frescas y secas, aceite de oliva como ya te dije o salsas simples que de seguro no aumentarán tus molestias del intestino irritable. Se recomienda beber agua, suero o infusiones suaves como la tila que no tiene ningún efecto laxante. Además, un aporte suficiente de líquidos también ayudará a combatir el estreñimiento en caso de intestino irritable con estreñimiento. Aún cumpliendo todas las pautas mencionadas, no te debes olvidar que es necesario controlar el estrés. Una ayuda natural para combatir y controlar los niveles de estrés es tomar pasiflora o valeriana. En el canal te dejo mi video de Estrés Salud con Mari y algunos consejos y recomendaciones importantes para controlarlo. Se recomienda evitar desde un principio la cebolla, el chocolate, los huevos, el gluten presentes, la mayoría de los cereales como el trigo, la cebada, el centeno, la cafeína presentes en café, té y chocolate, el alcohol que aunque ya conocemos que algunos son superalimentos como el chocolate, los huevos y el café no deben consumirse con este problema específico de salud. Una mención aparte merece la avena, ya que es un cereal que a pesar de que algunas no tienen gluten, puede causar malestar intestinal en algunos pacientes debido a las prolaminas, unas proteínas cuya estructura de péptidos es muy similar al del gluten. Disminuir el consumo de fructosa, un tipo de azúcar simple que se encuentra sobre todo en las frutas. Elegir las frutas más pobres en azúcar y más ricas en pectinas. No es adecuado tomar zumos de frutas ni néctares. Aunque no está claro que la fructosa esté tras el síndrome del colon irritable, sí se sabe que cuando ésta no se absorbe de forma correcta, se acumula en el intestino grueso y fermenta rápidamente, provocando gases, diarreas y dolor abdominal, y lo mismo ocurre con el sorbitol. También ten en cuenta que los albaricoques, los arándanos, la cereza, las fresas y las frambuesas, el melocotón, la manzana, el melón, la naranja, la pera, la uva, son frutas más ricas en fructosa y en este problema de salud no son muy recomendables. En cuanto a los frijoles, alubias y lentejas ya de por sí son difíciles de digerir, incluso en las personas que no padecen de colon irritable, pero si tienes intestino irritable es probable que comerlos no te haga ninguna gracia, aunque también la lenteja se considera un superalimento. Estos alimentos a menudo causan gases, hinchazón, diarrea, Así que si te gusta mucho es mejor que intentes comer porciones muy pequeñas para averiguar si realmente las toleras. En sí, ¿Cuál sería una dieta recomendable para el colon irritable además de todos los productos que ya te dije? Carne roja o magra o de pollo como la pechuga o pavo, pescado salvaje, arroz integral. Este es otro alimento para el colon irritable que de seguro no te dará molestias y es más nutritivo que el arroz blanco, además el arroz integral tiene fibra soluble y puede ayudar a tus intestinos a funcionar mucho mejor. Las judías verdes orgánicas son otra fuente de fibra soluble y un complemento perfecto para el pollo o pescado orgánico. Los huevos, con ellos hay que tener precaución, aunque la yema del huevo puede que no esté entre los mejores alimentos para el colon irritable, las claras de huevo son más fáciles de digerir pues tienen menos grasa y pueden ser bien toleradas Cúrcuma Se encontró que la cúrcuma disminuye la intensidad de los síntomas del intestino irritable aunque se requerían estudios controlados con placebo para confirmar estos hallazgos. Alcachofa. En otro estudio se encontró que un grupo de pacientes mejoraron la intensidad de sus síntomas tras ser tratados con extractos de hojas de alcachofa por seis semanas. Incluso el 96% de ellos reportaron este tratamiento como igual o mejor que cualquiera de los otros tratamientos previos que habían probado. Zanahoria. Es uno de los alimentos más adecuados para el colon y para la colitis. Esto se debe a que ofrece una gran acción desinflamatoria. Papaya. Es muy buena para ayudarte en tus problemas al colon, prepara un licuado con rodajas grandes de papaya, añade el zumo de un limón y bebe de inmediato, preferentemente en ayunas por las mañanas. Espero que esta información te haya podido ser de ayuda, si es así no olvides suscribirte, compartirla y dejar tu valioso comentario. Y si necesitas alguno de estos remedios nombrados en el video y no los consigues ni en tu farmacia ni en tu ciudad, puedes ir a la descripción del mismo en mi tienda online y allí lo encontrarás en diversas presentaciones y que pases un feliz y maravilloso día.